Mi querido y respetado Pedro Peretti, con quien siempre es un gusto hablar de este y otros temas. Pedro, Jorge Chamorro te saluda y muchas gracias por atenderme. ¿eh? No, el agradecido soy yo por haberme llamado desde hace tantos años, Jorge querido. No, Siempre eh, agradecido no, por abrirme los micrófonos tuyos. Por favor, para mí es... Siempre que te escuché dije, acá hay un, hay un rumbo y hay una luz. Este, bueno, este, no sé... Eh, vos que estás muy comprometido de hace tantos años en la lucha social desde joven, la militancia ya venís desde joven, la lucha por los derechos humanos, los derechos de los que menos tienen, este, no sé yo tengo esa, eh, viste, estoy medio ahí como que sé que periodísticamente te cavás la fosa, pero bueno como yo ya tengo 45 años de periodista y ya, pasé, ya estoy jubilado digo lo que pienso y me importa un bledo lo que pueda pasar con mi futuro laboral y todo, así que Creo que Cristina hoy debería ser la candidata, es la única que para mí tiene un rumbo claro. Pero digo, lo que me preocupa es que si ella no es, es porque no está. ella percibe que no están dadas las condiciones para hacer frente a, al cambio que se necesita para un país, para todos. Eh, Pedro, no sé qué pensás vos, me interesa tu opinión. No, yo creo que Cristina no va a faltar a su cita con la historia. No, no va a abandonar esa cita. Lo que sí no va a hacer es llegar antes de tiempo a esa cita. De una ah, cosa qué bueno lo que decís. Faltan 60 días, día más, día menos, para el 24 de junio, que es el cierre de listas, el cierre para anotar los candidatos. Y después hay 90 días más de campaña electoral por ley. Faltan 150 días. Cristina no va a resolver sobre el filo del 24 de junio, no va a resolver antes, porque si no significaría someterse a un desgaste de 150 días ininterrumpido de campaña electoral y de puesta a la parrilla por Clarín, La Nación y todos los medios hegemónicos que la iban a tener, le iban a hacer un trabajo de desgaste tremendo Imagínate estos 60 días si le hubiera anunciado la candidatura como querían algunos compañeros que estaban un tanto apurados en la plata, le hubieran sacado condena, le hubieran reactivado juicio le hubieran hecho la vida imposible entonces hay que tener paciencia ah, no pero, va a faltar a la cita pero Castina muy... va a ser candidata pero... va a ser candidata, a que no sé puede ser candidata a senadora, puede ser candidata a presidenta y puede ser candidata a un cargo que le puede dar una que yo vengo sosteniendo desde hace muchísimo tiempo Cristina tiene que ser la presidenta del Partido Justicialista. Y desde ahí articular y armar y desarrollar todo lo que tiene que hacer y monitorear el proceso político argentino. Digo, hay que tomar, hay que esperar. Hay que esperar y yo creo que va a ser candidata, que va a participar activamente y que no va a faltar a su cita con la historia. Bueno, pero esto es muy esperanzador para los que creemos en esta conducción, entonces, lo que vos estás diciendo. Es muy importante lo que estás bueno, diciendo. Este es un análisis callejero, de, no, no lo tomé como una cosa. ¿eh? Es un análisis de un observador que desde la calle mira la política. Eh, tomalo desde ese lugar. Yo no tengo ninguna duda de que Cristina no va a faltar a la cita con la historia, con su pueblo que la está llamando, que la está reclamando. ¿eh? Y que además, objetivamente, te guste o no te guste, es la única líder que sabe leer el mundo. Es la única que nos puede insertar a la Argentina en este nuevo mundo que se está armando a partir de la guerra de Rusia con Ucrania. Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y yo creo que las sociedades no se suicidan. Porque lo van a elegir a Milei para que conduzca a la Argentina en este proceso. ¿Eh? Lo van a elegir a Melconian, que dice que no hay que franeliar a Rusia y a China. Y que son nuestros... Nuestro, el segundo socio comercial, digo, con esta mirada del mundo, ¿a dónde crees que tenemos? Ahora, a mí, decime, en este análisis que haces como militante y las discusiones que tendrás y, y, y las peleas eh, democráticas y constructivas, cuando uno te plantea uno vos mismo y te dice, pero otra vez lo mismo, vamos a confiar en que se designe alguien en un país presidencialista como este que tiene la lapicera y después puede hacer lo que quiere, más allá que Cristina sea la presidenta del partido, sea la gobernadora, sea la senadora, lo que sea, ¿otra vez vamos a confiar en eso? No, pero acá hay un detalle que no estuvo en la, en la designación anterior. Acá el detalle es que Cristina está planteando que hay que hacer un programa y que crea una escuela. ...y que se va a armar un programa. Y después hay que elegir 135 diputados y 24 senadores. Que ahí, yo creo que eh, la mirada mayoritaria del Frente del frente Kirchnerista... Eh, ...tendrá eh, la porción más importante que va a monitorear el proceso político. Eh, o sea, sumar las cosas. El programa, la escuela, eh, los diputados, los senadores... Cuando Cristina habla de la fragmentación política, ¿de qué está hablando? La fragmentación se te puede dar como se da en Perú, distintos grupos por fuera, o se te puede dar adentro, ¿eh? con distintas ideas, adentro del frente todo, con distintas ideas. Entonces acá el tema de la hegemonía, adentro del frente de todo, ¿quiénes van a ser los diputados? ¿Quiénes van a ser los senadores? La lealtad, la lealtad al proyecto, va a pagar va, va a pagar mucho más caro que eh, ser un buen orador o salir bien en la televisión. Mm. Entonces, para vos sería lo mismo un y un Massa, un Guado de Pedro, cualquiera, pero no, no, que. No, no, Ah, a ver. No, no, yo no dije eso. <risa> eh, digo, a mí el que más me gusta, si no es Cristina, es Guado. Mi candidato es Guado. Creo que el que mejor interpreta las posiciones eh, de, de, de, del kirchnerismo y de lo que necesita el país en este momento. Y yo milito por eso. Después veremos qué es lo que viene en la discusión. Si será Massa, si será. Eh, si si será Cristina, eh, yo creo que va a ser Cristina, pero bueno, eh, puede ser el Coqui, puede ser Axel, eso, hay varias combinaciones, faltan todavía, pero una cosa hay que tener en cuenta: Cristina no va a desertar con su cita con la historia, Bien. va a participar activamente en el, en el armado del programa y va a tener incidencia decisiva para que quienes integren la lista de diputados y senadores tengan compromiso político con ese proyecto, con ese programa que se elaboró. Bien, muy, muy importante tus palabras, muy esclarecedora y, y las tomo. Ahora voy a un tema ya de la, del día a día de eh, atávico, pero del día a día y de lo que vos venís peleando como gran dirigente de la Federación Agraria en su momento. El otro día te vi en un video que mandaste, muy esclarecedor para, esto directo para la gente que por, por la superestructura, la discusión esto la gente no le importa, pero esto que van a escuchar, sí. El otro día decías, ¿cómo puede ser que la lechuga valga lo que vale si acá hay una cooperativa en Marcos Paz que tal cosa y tal otra? ¿Podés contar un poco eso, Pedro? Sí, acá nosotros, la, ¿no? en realidad hay una cooperativa impulsada por la comuna de Máximo Paz, que es un intendente extraordinario que tiene Máximo Paz, que se llama eh, Darío Bayoco. Y hace un año, un año y pico, que la lechuga eh, vale lo mismo. Eh, vale eh, 400 pesos hace un año medio que va 400 pesos, 150 pesos, creo, no me acuerdo bien, 150 pesos creo el chilo tomate, y 60 pesos, eso sí no, me... 60 pesos de de la selga. Producir a y la lechuga, estimado Jorge, es cero, no sale nada, nada, la lechuga, la selga viene guacha, vos tirada del costado del arroyo hoy a pescar o ahí a los arroyos acá, en la zona nuestra, y hay plantas de acelga ahí, las cortadas, los muchachos que salen a casa liebre, o que salen a cazar, ¿no se vienen con la panatada de acelga? Cero sale. A ver, ¿cómo puede ser que, eso, que esos productos, que esos productos, mirá los últimos cinco años, ¿cómo puede ser que estos productos pongan en jaque un gobierno popular? Porque estos productos atacan, los, el precio claro. de estos productos ataca la base de sustentabilidad que son los votos claro. y el consenso popular. Fíjate vos, la lechuga aumentó 1.186%, la manzana deliciosa 1.157%, la batata y la cebolla 1.800%, la batata, el camote 1.800%, la papa 1.400%, la harina de trigo 1.380%, el precio del consumidor promedio en los últimos cinco años fue ciento. Los salarios, los salarios registrados subieron en el 679%. Y nos informó y 165. Ellos nos dice: perder 4 millones de votos. Esto nunca lo entendió eh, ni Alberto Fernández ni, ni, ni Martín Guzmán. Esto lo no entiende bien Massa, Cristina y el frente de todos. Eh, eh, entonces, por eso es tan importante dar una lucha, por más que no nos vaya bien, eh, en el sentido de producir de otra manera, cambiar la forma de producción. Eh, no se puede seguir con la misma forma de producción de lo mismo y dándole plata después, juntar reservas en el Banco Central y dársela después a las empresas para que se Toda la vida Venga, lo pero... mismo, toda la vida sí, lo eh. mismo. Y eso es lo que no entendió ni Guzmán. ni ¿Sabes lo que pasa? Mira, Jorge, vos sos un tipo que te gusta un poco la historia. este es un... este, El gobierno de Alberto Fernández y Martín Guzmán, que es un ministro de Economía, eh, más es un interventor que le pusieron Cristina y los gobernadores a... A Alberto, 24 horas antes que, que nos vayamos en helicóptero Como dijo Ferrares, ¿no es cierto? Este es el segundo gobierno frondicista De la historia argentina claro. ¿Eh? Son todos números frondicistas ¿Por qué te digo esto? Mira, 5.2% de, cre de crecimiento del PBI 67% de capacidad instalada En la industria eh, Récord histórico de exportación derrumbando un mito neoliberal Que si vos exportás mucho va a vivir mejor récord histórico de exportaciones, casi 90 mil millones de dólares. Eh, baja de desocupación con precarización laboral. Eh, baja baja de desocupación con precarización. los números frondicistas. Sí. 40% de pobreza, números frondicista. Perdimos, eh, estamos en el 30, en 42%, 8 9 puntos abajo del 50-50. 5.2% /50, eh, de baja del salario real en los últimos tres años eh, albertistas. ¿Por qué son números peronicistas? Porque los balances de las empresas vuelan. Ganan guita. Acá entonces todo el esfuerzo está puesto en las empresas y no en la gente. Un gobierno peronista pone todo su esfuerzo en mejorar la participación de los trabajadores, mejorar el salario, la salud y todas las cosas que le preocupan que es la gente en el centro. Acá... El desarrollismo, que tiene? El desarrollo, en ese sentido, el sentido del desarrollo, que son? Para eso, las empresas, no la calidad humana de los habitantes de nuestro pueblo. Esto es un gobierno frondicista, y por eso perdimos 4 millones de votos, porque la gente votó un gobierno peronista, no frondicista. Claro. Eh, y, eh, por ejemplo, ¿es cierto que el tomate hoy por hoy está viniendo de España? ¿Tenés idea claro. de eso? No tengo idea de ese detalle. Pero el otro día me contó un, un producto que acá casi no se hace tomate, que no... No, no, bueno, se hace tomate. ¿eh? Por eso, no me sé, llamó la atención. No, pero, pero la verdad que no sé, eso no... no Tendría que hablar con... Habría que preguntarle a Nahuel Levalli, el, el ex presidente del mercado central, que el, la conoce claro, muy bien este tema. Claro, claro. Bueno, en la otra, eh, así te libero y voy sacando temas eh, que como vos no lo, los manejan poco... La otra, la otra había discutiendo con el actual presidente de Federación Agraria, el hombre de Mendoza, el hombre amigo de Cornejo, eh, se me fue el nombre ahora. Achetoni. Oh, Achetoni, con Carlos Achetoni, muy amable, me atendió, él atiende, viste. Atendió, empezamos a discutir y en un momento me dice, lo que pasa que después yo le, le, ponía, le ponía trabas, viste, le, le repreguntaba, hasta que al final me dice, bueno, lo que pasa que acá no hay negocio porque este, eh, a nosotros nos pagan con el oficial y el dólar blue no se puede comprar. Ah, bueno, le digo, pero eh, ustedes se referencia con el dólar blue cuando compran todo con el dólar oficial. ¿Y este, cómo es la cosa? Y me dice: sí, claro, porque a nosotros los insumos no los cobran con el dólar blue. Esto es tan mentira. así. Mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Absoluta mentira. Todas las importaciones de la República Argentina son al dólar oficial. Todos los insumos del sector agropecuario son al dólar oficial. Y te lo puedo decir yo, porque esta tarde a las 3 de la tarde tengo que ir a la cooperativa donde debo como un montón de plata de insumos y el dólar estaba a 2.29. Todos los insumos son al dólar oficial. Eso es una mentira. Una mentira que no hay que dejársela pasar. Mentira, mentira, mentira. Todos los insumos son al dólar oficial. ¿Eh? Eso es así. Y eh, siempre fue así. Nunca fue de otra manera. Bueno, pero escuchás a la sociedad rural. Todos te dicen, eh, no no podemos reponer bueno, porque, porque los costos que... son al dólar y le, al dólar blue. ¿Sabes Jorge? El tema no es así. El tema es porque se lo deja pasar la autoridad política que tendría que dar ese debate ideológico que es el secretario de Cultura. Claro. ¿Eh? Sí, sí. Si vos le concedés a los tipos la opinión pública y le dejás decir cualquier cosa y nunca le decís, mira no, esto no es así, tendría que sacar, vos agarras la plata que gasta el Estado en poniéndole pauta publicitaria, clarina, eso, y tendría que usar una página todos los días y decir, señores, miren, esto, interesa, esto nos interesa informar el gobierno. Todas las importaciones son al dólar oficial. No mientan más. Punto. Nada más que es una comunicación así, de ese sentido. La concentración es cuando te dicen esto... Bueno, cinco empresas manejan la exportación de grano en la República Argentina, que son norteamericanas. ¿eh? El déficit comercial que tenemos entre China y Brasil son 11.700 millones de dólares el año pasado. Bien. No se puede pagar más en dólares, hay que pagar en dólares y en reales. Ese es un hito económico extraordinario de la política argentina. ¿eh? Algún día ese camino ahora hay que profundizarlo y el otro camino que tenemos que profundizar es a ver si podemos hacer algún trueque con algún estado que si nosotros le compramos uria a egipto y Egipto claro. nos compra trigo histórico nuestro bueno mandemos tres camiones de trigo que nos manden un camión de Uria a ver cómo sale hasta que hasta que afiatemos la logística y los números y y todo lo demás pero no el problema es que esto de viajar siempre, de tener como única política exterior de viajar a Washington y pedirle plata al fondo y discutir con los neoliberales en Washington, es un mundo que ya terminó. Por un mundo favor, que ya terminó. por favor. Bueno, viste hoy el informe de Rodrigo Núñez en el destape, muy bueno. La disparada del dólar blue empujó la inflación y la suba de alimentos rosa el 10% en abril. Es decir, otra vez la maniobra, como dijo Cristina, vos corregime, ¿eh? Cristina dijo, 20 empresas, el 73% de lo que consumimos en sí, góndola. Va, que se son se los mismos que eso. te ponen el dólar blue arriba y después hacen todo el círculo vicioso con eso. Es así, ¿no? Te quiero dejar una pregunta con el dólar blue. Yo tengo alguna respuesta, pero no tengo la certeza. ¿Quién provee el billete físico para el dólar blue? El Banco Central. ¿Quién provee? El billete... ¿Y quién provee dentro del Banco Central? ¿Quién dice, vamos a darle un millón de pesos, todo, un millón de dólares todos los días a las cuevas, o diez millones de dólares, o qué se le dé? Y el, ¿Cómo puede ser eso? El que maneja la mesa. ¡Ah! <risa> ¡Qué bárbaro, ¿no? Pero esa, ese es el hombre de, de, de uno del que está en Estados Unidos. Bueno, no sé. Pero, muchacho por favor tomando una medida. Empecé tomando una medida por mandarle a la policía a la cueva y por agarrar al tuyo que está ahí adentro y decir, ni flaco, está malo en la justicia como esto. O, entre, o entregá dólares, así nomás, porque sí. Sí, pero el tema es que eso se hace después que pasó y ya hicieron el, como dicen los economistas, el overshooting, ¿viste? que pasaron de, de 380 a 490, ahí salen y hacen la operatoria y frenan todo. Pero los tipos ya te sacaron 30, 40, ya está. Bueno, pero el que está ahí de responsable, sí, vení, Flaquito, vení, vení. Explícamelo, explícamelo. Claro, el origen, ¿dónde está? ¿De ¿Dónde sacaste claro. esta plata? Claro. Explícamelo, explícamelo, vení, explícamelo a mí tranquilo, a mí, porque yo soy un chico de campo, explícamelo dos tres veces hasta que yo lo pueda entender. ¿Sabes la patada en el orto que hay que ponerle a este? Y bueno, pero eh, esa perdimos, es la de ¿cuánto perdimos? ¿45 mil millones de superávit? ¿Qué te parece? Y después el presidente del Banco Central también le dice: Mire, señor, usted es un buen hombre, todo lo que quiera, pero. ¿Cuántas cosas? Bueno, vos te acordás cuando, me acuerdo, te llamé hace dos años con todo el tema que faltaban dólares, faltaban, y el, esto y lo otro, y dice empiecen por pesar lo que sale a los puertos, controlen ah, las balanzas, nunca controla nadie nada. Bueno, eso es tremendo. es tremendo. Eso es tremendo. ¿Le pones un poroto al canal Magdalena con Kisilov? Con Kisilov le pongo todos los porotos. Patriota Kisilov, lo bancó, se lo cargó al hombro. Y si todavía hay esperanza en que se haga, es gracias a él, no a otra persona. A él y a los compañeros que pelearon ahí, a Mempo, a Tetamanti, a, a Capitán Urien, a Aureliano, a Polidoro, a todos esos compañeros que, que han hecho una lucha ahí para mantener el tema en la cubierta, que son otro grupo de compañeros. Eh, así todo, todo toda, la, toda la ficha ahí, todo. pero hace a, a, Y Jimmy también, él eh, juega bien, ¿eh? también juega muy bien. Sí, Ahora sí. los, los, los, los, los gobernadores nuestro acá de Santa Fe y el de y el de, y el de ¿cómo es? Formosa. Y el de Entre Río, no. Claro. Eh, bueno, yo, ¿sabés que me últimamente en qué me referencio? Si el estable en esos grupos concentrados del Yao Yao, de la Rural odian a algún funcionario, digo, este va por el buen camino. Sí, señor, esa es la medida. Esa es la medida. Bueno, este, ¿crees que se va a poder eh, Aventar el, el, el, el, La puja histórica de devaluar de, de provocar una superdevaluación? Yo creo que la tenemos frenada Porque si hacemos una superdevaluación, devaluación ¿no? No, no, no, no podemos devaluar Porque eso va a, una de los, de los, del, va a ser una erosión Del salario Vamos a empujar a millones de tipos a la pobreza Pedro No, no este, te libero, así seguís con tu trabajo. Eh, te agradezco mucho, como siempre, el placer de escucharte y siempre en contacto. ¿eh? Un abrazo. No, gracias a vos. Un abrazo y salud cosecha para todos y todas. ¿no? Gracias, lo mismo, lo mismo. Eh, Pedro Peretti, ¿eh? dirigente agropecuario, hombre de la Federación Agraria, militante.